Hola a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en este encuentro de investigadores. En esta oportunidad voy a compartir los resultados y logros obtenidos eh, en el proyecto Jeff. Conmigo está Gouver. Hola, mi nombre es Gouver Alfonso Gómez Octavo, auxiliar de campo y oficina del instituto en la sede de Puerto Leguizamo. ¿Sí? Eh, muy contento de estar aquí con ustedes. A continuación, pues les presentaremos los logros obtenidos eh, en este proyecto. El proyecto hace parte de la iniciativa Corazón del Amazonia, conectando la biodiversidad con el uso sostenible. El equipo de trabajo está conformado por César Bonilla, quien les habla, Guber Gómez, hace un momento se presentó, Dora Liliana Canchala, ella es la profesional piscícola, y el biólogo John Jairo Patarroyo. Nuestra zona de trabajo. Como les mencionaba, está ubicado en el departamento de Putumayo, municipio de Leguizamo. Aquí les señalo dónde geográficamente nos encontramos. La zona fronteriza de Colombia con Perú, muy próxima al Ecuador. Y allí en la parte derecha superior tenemos eh, nuestra oficina aquí en Leguizamo. La actividad hace parte de la 3.1.3, acciones de conservación y manejo de especies amenazadas de flora o fauna terrestre y acuática que contribuyen a la conectividad. Nuestra línea en la 3.3.1.3 implementa de acciones para la conservación de araguana plateada en el área priorizada y generación de información sobre biología y dinámica poblacional de otras especies de peces. El proyecto se fundamenta por una serie de antecedentes y eh, documentos que señalan la disminución y el deterioro que han habido en algunas especies de peces. Por eso en esta gráfica superior les, les comparto cuál ha sido la evolución de las pesquerías aquí. En Puerto Leguizamo, observándose que en las últimas décadas ha habido una caída en los volúmenes de captura, y eso está asociado a malas prácticas de manejo y incumplimiento de algunos parámetros para la conservación de los recursos. En esta diapositiva vemos a, a nuestro profesional hablando con una comunidad, lagarto cocha, conversando sobre el proyecto y cuál es el rol importante que tienen ellos en el desarrollo de, esta, de este importante proyecto. Les mencionaba que, hay una, que, que hubo un eh, deterioro del recurso pesquero, entre ellos varias especies ornamentales, y, y definimos que la arahuana, identificamos de que la arahuana es la más importante los peces ornamentales acá, por eso es priorizado dentro del proyecto, de tal punto que incluso en el mismo libro rojo de peces de agua dulce está catalogado como una especie vulnerable, de allí que la construcción e implementación de un modelo productivo para, para este sector. El proyecto tiene tres lugares específicos de su implementación, dos rurales, el primero es en el río Caucallá, microcuenca Caucallá, muy próximo aquí a Puerto Leguizamo, Allí trabajamos con tres comunidades indígenas, Cecilia, Lagarto y Tucunare, de los pueblos Muruy y Quichua. Por el Caquetá lo hacemos con eh, campesinos, una vereda por el sistema lagunar allí presente. Y en Puerto Leguízamo eh, está ubicado todo el, el componente piscículo, tanto lo mismo urbano como lo semirural de, de aquí del municipio. Allí tenemos unas dos imágenes de cuáles son esos ambientes naturales donde participamos Ahí están ustedes observando una arawana eh, liberando sus huevos en la boca del padre. Esto es, es el resultado del proyecto, ya hemos alcanzado a este nivel la obtención de larvas eh, en los cultivos, porque finalmente son a partir de ellos que se da la economía y la comercialización de esta especie como ornamental a nivel de larva, como lo ven ahí, y eso es lo más satisfactorio que eh, podemos señalar del proyecto. Pero este proyecto y eh, en el componente piscícola eh, se da que vamos a implementar un modelo, un modelo donde exista eh, un equilibrio económico y técnico en la implementación, considerando todos los aspectos presentes en el municipio asociado junto con la transferencia de tecnología a uh, asociaciones y grupos vulnerables como puede ser o son realmente los muchachos y los jóvenes aquí de último grado educativo. Para lo piscícola son tres, son seis, perdón, las tareas principales que desarrollamos. Adecuación de infraestructura, es decir que en los distintos espacios donde se puede hacer piscicultura arahuana se hay una adaptación a las condiciones técnicas que se debe hacer para el manejo de pirarucú, de Araguana, perdón. Dos, seguimiento de los lotes. Eso implica eh, emplear técnicas eh, modernas para el monitoreo de los, de los peces, en este caso las araguanas. Allí vemos a nuestra profesional eh, cogiendo un padrote y junto a él hay un, una, un lector de chips. Ya estamos haciendo lectura de crecimiento de nuestras especies a partir de chips. Adaptación de alimento, pues hemos identificado que alimentar con alimento concentrado es lo más indicado para ellos, entonces ya estamos eh, teniendo lotes alimentados bajo este tipo de alimento. Las unidades demostrativas, que es donde nosotros hacemos y parametrizamos los, nuestros datos, tanto el crecimiento como lo económico. Y cinco, pues logramos eh, el objeto de, de el proyecto en cuanto a la obtención de larvas para la comercialización y por último la transferencia de la transferencia les mencionaba a grupos vulnerables como pueden ser los estudiantes para lo pesquero para el componente de información biológica y pesquera eh, les mencionaba que son dos lugares donde asistimos eh, la información que registramos en campo tiene dos variables o dos rutas principales, información biológica a nivel de especies, todas las especies que son capturadas allí, incluso ya estamos incursionando en tomar información sobre peces ornamentales, y lo pesquero, que ya es una descripción muy específica de todo lo que se captura allí. La información que se recolecta en esos, en estos dos eh, fuentes de información en campo son analizadas, son procesadas, y esa información recolectada luego son discutidas puestas en consideración por nuestros usuarios, considerando que son indígenas y en otros campesinos, entonces el enfoque nuestro es muy distintivo uno sobre otro porque no es lo mismo el manejo, para luego ellos, decisiones y sus estrategias de manejo y uso que tengan sobre sus territorios, lo, lo vayan incorporando. Entonces, es un que poco a poco eso tiene diferentes tiempos y velocidades, entonces aún así no dejamos de suministrar la información a nuestros grupos de beneficiarios y así mismo pues vamos escalando la toma de información a otros niveles y niveles locales. Estos ya son parte de los resultados en la microcuenca del Cauca, ya para, para lo de ETS. Tenemos 90 morfotipos y una base con más de 150 registros. Esto demuestra lo, lo, lo nutrido que ha sido la toma de información con el apoyo de, de, de las comunidades. Acá es una lista de las especies, son muchas las especies, es una pesquería multiespecífica, entender parámetros biológicos y pesqueros es, es un poco compleja, pero eh, ese es el reto que tiene el proyecto en ese sentido. En la parte superior ha sido la evolución de los datos mes a mes, aún con estas dificultades que tenemos actualmente con, con la pandemia, y algunas especies registradas por el sector de, del putumayo esos son los registros que tenemos y contamos para el sector de peregrino. Vemos unas imágenes muy distintas a la otra y un listado de especies también muy, muy variado. Eso hace mucho más interesante el, el proyecto porque estamos hablando de dos ambientes muy distintos, a pesar que tenemos 24 kilómetros de distancia uno sobre el otro, pero uh, eh, creemos que al finalizar el, el proyecto y hacer un análisis muy juicioso de, de toda esta información, van a salir cosas muy interesantes para la misma ciencia. Reconociendo lo importante que son los peces como fuente de proteína, el proyecto también hace un seguimiento sobre la ingesta, el consumo de esos peces en los núcleos familiares. Para eso contamos con el apoyo de las mujeres eh, en, en cada una de las comunidades. Ellas nos, nos apoyan en el registro de cuánto se consume por miembro de núcleo, eh, los peces que están en su entorno. Entonces es esto básicamente en estas barras eh, de diferentes colores en los distintos meses, cuál ha sido los consumos promedios mes a mes y sobre las especies. Esto es bien, es bien importante eh, de entender para ver sobre qué grupo está la preferencia o puede ser distinto a lo que se la de las capturas. Por último, lo importante en todo esto y lo que es más gratificante para el proyecto y nosotros como investigadores es la apropiación de la información sobre nuestros beneficiarios. De allí que eso ha sido un trabajo articulado con, con cada uno de ellos. El conocer, el aprender también de, de ellos es sido importante para retroalimentar el proceso. Eh, dándole enfoque a cada uno de nuestros, de nuestros actores. Entonces aquí lo que observamos son eh, escenarios en la construcción cartográfica, que es muy distinto ver una imagen satelital a ver qué es lo que se observa o dibujan ellos en sus territorios. Y la discusión, como lo vemos aquí, Kuber allí hablando, la discusión a partir de los resultados, que son dos vías distintas de toma de información que estamos allí retroalimentando. Por último, eh, el proyecto también se sustenta en el intercambio de experiencias, quizás eso es lo... Una de las cosas muy bonitas que tenemos allí, cómo nuestros beneficiarios se desplazan a otros lugares y observan y escuchan de otros actores, igual que ellos como pescadores, cuál ha sido la evolución en el desarrollo y la implementación de estrategias de manejo de recursos pesqueros. Entonces, son, son escenarios que nosotros construimos y que ellos mismos eh, investigan, preguntan y cuestionan de cuál ha sido su proceso porque por lo regular en la Amazonia todos esperamos tener resultados muy pronto, pero, pero no lo es así. Entonces aprovechamos esos espacios para que se haga. En lo piscícola también lo hacemos. Tristemente en este año íbamos a hacer los, las, la interacción de los piscicultores del egizamo con los del Caquetá, pero no fue posible. Esperamos muy prontamente hacer este, este intercambio para retroalimentar también este, este tema en lo... Lo gracias por acompañarnos, eh, si tienen dudas, preguntas o sugerencias eh, estaremos dispuestos a recibirlos y gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos.